Pero el otro día de bien, ¿me bien? ¿me bien? ¿es que me te ponga el micrófono ¡No! no a ¡Ay! escúchame, por favor! Anoche. ¡Cuidado que tiene <tose> gente! Hola, gente ¡Ay, otra vez no. ¡Documental como recibe! ¡Eh! ¡Ahí es! ¡No! ¡A ellos Anoche cambié mi helado de dieta por el vino De esto se trata que este documental La gente empieza a ser alcohólica Quiere hacer dieta y se vuelve alcohólica. <risa> Acá tenemos un clásico ejemplo: una chica. Raquita, pereíta. No, ella quiere adelgazar más. <risa> no, no sé de dónde. Entonces, es ha decidido. Fideíta. Ay, qué frío que hace. Decidido tocar si, el helado. ¿Y qué pasa si la gente decide? Decida. ¿Deja el helado o no deja el helado? ¿Qué pasa, público?